Bueno, el día de hoy queremos darle un saludo especial a la comunidad del municipio de Alejandría. Queremos manifestarle que el desminado humanitario con el Batallón de desminado número 60 vienen trabajando en pro de la comunidad. Eh, venimos trabajando por varias veredas del sector donde la comunidad ha manifestado tener sospechas de artefactos explosivos. Se han realizado las, las investigaciones dentro de todas estas, dentro de todas estas veredas. Eh, se ha venido trabajando el día de hoy. Eh, en la vereda del Popo eh, se realizó la destrucción de un artefacto explosivo, demostrando con esto la efectividad del trabajo del desminado humanitario, eh, dando también una gran parte de tranquilidad a la comunidad de que se está trabajando con el mayor profesionalismo para que todos los trabajos que nosotros realicemos en, en el sector sean 100% garantizados, para darle la tranquilidad con esto a la comunidad. Cuando retorne a sus tierras, cuando vuelvan a ser de estas unas áreas productivas y de beneficio para la comunidad y para el desarrollo de la comunidad. Un saludo muy especial a toda la comunidad municipal de Alejandría. Hoy estamos aquí en, en la explosión de un artefacto que lo encontró el batallón número 60 de batallón eh, antiderminado. Le agradecemos a ellos porque realmente están arriesgando sus vidas por darnos tranquilidad. Invito a toda la comunidad municipal de Alejandría que se acerquen a la Secretaría de Gobierno, a la inspección, a los mismos personal del batallón, donde informen si creen que de pronto tienen la posibilidad de una mina. Por favor, queremos Alejandría libre de minas antipersonas. Muchas gracias por la información. Bueno, pues en verdad para mí, eh, pues... Por un lado, me alegro de que esto se haya encontrado porque en verdad se hubiera podido eh, ocasionar un accidente con este artefacto en esa parte. Tanto para alguien que pueda entrar por ahí en... son de caminatas o quizás cacería, o quizás uno mismo trabajando, ¿sí? idea a es trabajar el terreno. Eh, me siento contento porque verdaderamente nosotros no sabíamos que uno estaba ahí escondido y que posiblemente pueden haber más. Y verdaderamente quiero felicitar a la... ...al personal que están trabajando, que sé que lo hacen con mucho esfuerzo. Oh, escuchen cómo sonó. Y que, verdaderamente, y que verdaderamente lo que se está haciendo es por, por el bien de la comunidad, de todos nosotros... ...y que esta gente verdaderamente están arriesgando su vida... ...porque verdaderamente quieren que el área quede libre de, de estos artefactos.